Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para Jugando en Linux.com. Hoy os traemos Stunt Rally, que como adivinaréis por su nombre, pues se trata de un videojuego que nos permite conducir pues eh, coches de rally, aunque sí también, hay que decirlo, eh, muchos coches eh, de fantasía, naves espaciales y sobre todo unos escenarios súper variados, entre los que encontraremos pues escenarios eh, basados en lo que es eh, la realidad y otros, pues, también eh, mucho más y, y reales y, y fantasiosos. Bueno pues nada, vamos a empezar aquí, eh, como veis eh, este sería el menú principal, en él tenemos la posibilidad de correr una carrera simple, tenemos también unos tutoriales para aprender cómo es el, el manejo del coche y para qué sirve cada opción, tenemos el modo de campeonato y tenemos el modo Challenge. También tenemos un modo para ver repeticiones. Y luego, después dentro de opciones, pues tenemos las típicas opciones donde escogeremos eh, pues, la calidad gráfica, eh, las resoluciones. Eh, tenemos eh, también, eh, si os fijáis, bueno, pues un panel donde podremos configurar eh, nuestros controladores favoritos, eh, esto pues es uh, se puede configurar obviamente pues un teclado, se puede configurar eh, mandos, joysticks, incluso volantes, también sin ningún tipo de problema, ¿vale? Aunque quizás para este juego eh, lo más adecuado eh, sería, eh, al ser un juego más desenfadado, no tan realista, pues eh, la utilización de un gamepad quizás sería eh, lo más adecuado. Bueno, luego tenemos eh, pues, eh, las vistas, donde ve veríamos, por ejemplo, pues si queremos verlo en kilómetros por hora, millas por hora, los típicos relojes que, que podemos poner en, en pantalla, que podemos variarlos si queremos, tenemos muchos modelos diferentes. Y, y bueno, pues eh, también, eh, por ejemplo, pues eh, el tema gráfico, aquí podemos eh, aumentar la. Por ejemplo, pues la vegetación, las sombras, el agua, los reflejos en el agua. Tenemos un mogollón de, como podéis ver, de, de opciones gráficas, incluso de HDR. Luego las típicas, eh, los, los típicos ajustes. Eh, por ejemplo, pues podemos incluso activar el multi, la multitarea para aprovechar todos lo, lo que son los, los núcleos de nuestro procesador y eh, las opciones de sonido, incluso unas opciones donde podemos poner pues, varias cosas que realmente bueno, pues serían más útiles quizás para, para el tema de, de desarrollo, como poder ver el número de triángulos, frames por segundo, eh, por ejemplo, pues eh, también eh, podemos... Eh, bueno, estas son cosas ya muy técnicas, para mí ya no valen. Y, y bueno, pues eh, nada, eh, cuando, si queréis, empezamos. Escogemos, por ejemplo, pues una primera carrera. Y como veis, pues aquí hay un número tremendo de, de pistas que podemos recorrer. Entre las que encontramos, pues bueno, pistas muy sencillas, como podéis ver aquí. ¿eh? Y después, incluso, bueno, pues aquí tenemos eh, pistas de fantasía, de base alien fijaos aquí eh, tenemos pistas de como si fuéramos por dentro de tubos luego ya pistas más reales eh, si os fijáis bueno pues aquí hay un poquito, un poquito de todo tenemos un poquito de todo eh, es un juego muy variado eh, como os fijáis aquí esto es un auténtico desfase y bueno en algunas ocasiones puede llegar a recordar incluso pues, a juegos como Trackmania ya eh, ya no tanto enfocados hacia el rally, sino más bien pues, a, a pasarlo bien y hacer locuras. Bueno, pues nada, vamos a escoger una pista. Eh, vamos a empezar por pistas quizás un poquito más eh, reales. Tenía antes seleccionado una por aquí, a ver si la encuentro. Es que, como podéis ver, esto es eh, tremendo. Vamos a poner, por ejemplo, esta de Persian City, que tiene buena pinta. Y luego vamos a escoger coches. Coches, coches tenemos de todo aquí. Aquí tenemos para dar y tomar. Incluso tenemos una bola. Fijaos, una nave espacial, tenemos motos, tenemos superdeportivos, el coche de Batman, este coche que, bueno, no sé muy bien lo que es. Supongo que será otro coche de Batman. Eh, hay un montón de coches, incluso, como veis, una camioneta. Vamos a empezar por un coche de rally, eh, mítico que sería este que, que bueno obviamente pues es como un subar impresa y luego bueno pues eh, las típicas eh, los típicos ajustes bueno pues el cambio automático de marchas eh, para andar hacia atrás pues basta con frenar eh, para hacerlo quizás más o, o menos arcade nosotros lo vamos a dejar en plan arcade total porque vamos a, a intentar divertirnos y luego, bueno, pues aquí tenemos ajustes de, de lo que sería el volante. Aquí yo prefiero no tocar por ahora porque no lo tengo muy... no he tenido aún muy bien... Eh, no, no he tenido mucho tiempo para, para toquetear mucho con este juego, ¿vale? Y bueno, pues nada, aquí tenemos eh, incluso eh, modos de simulación, fácil o normal. Y bueno, pues tenemos boss, eh, tenemos incluso pues... Eh, daños en el coche. Y luego pues tenemos también aquí eh, pues una zona de multiplayer que no he tenido nunca la oportunidad de, de probar. Pero bueno, que puede llegar a ser divertido. Bueno pues nada, vamos a empezar. Le vamos a dar aquí a New Game. Carga el escenario. Y este sería pues el aspecto que tiene nuestro juego de coches. Tenéis que disculparme porque se me apagó el mando. Tengo un Steam Controller y tiene bueno, pues eh, tiene el tema para que se apague cada 10 minutos. Y bueno, como lleva un ratito sin usarlo, pues fijaos que incluso podemos. Hay objetos con los que chocamos y podemos romperlos o mandarlos por ahí. Podemos tirar de freno mano, como es lógico en un juego de rallies. Nos hemos equivocado, pero fijaos que tenemos una cosa que está muy bien. Y es que tenemos la posibilidad eh, de seguir las indicaciones de una flechita que si veis ahí en la parte de arriba nos va indicando eh, más o menos el camino. Creo que me acabo de, de equivocar de nuevo. Vamos a volver hacia atrás. No sé muy bien donde me he equivocado es un poco liosa esta pista ¿eh? no sé si quiere que me meta por aquí detrás es que no, no lo entiendo muy bien aquí hay un checkpoint que no, que no controlo será por aquí pues sí tiene pinta de que es por aquí por el medio tiramos de freno de mano como veis este juego pues es mucho más sencillo que por ejemplo el que probamos el otro día de trigger eh, rally que es quizás eh, más de simulación aunque en este caso como podéis ver el tema gráfico es bastante superior Está eh, es bastante superior bueno pues por una razón muy simple y es que eh, este juego pues está hecho con como os decía hace un momento eh, basándose en, en el v drift que es un juego mucho más avanzado y ese coche que va ahí delante pues se supone que es el coche eh, digamos que el coche fantasma vale pero como veis pues va ...en la brasa total, yo no sé... ...un pedazo de coche fantasma aquí yo no sé cómo puede conducir tan rápido... ...hala... ...bueno, aquí fijaos que sí hay colisiones, ¿vale? ...tenemos que tener cuidado... ...porque... ...nos podemos llevar las cosas por delante... ...nos acabamos de... ...de pasar otra vez... ...tenemos que girar... ...aquí... ...ahí, vamos, tiramos de nuevo el freno de mano... Bueno, ese es mi coche, de... supongo que será mi coche dando vueltas, como hizo antes. Y si os fijáis, el, el coche el coche fantástico, o oh, fantástico, el coche fantástico, el coche de fantasma ya llegó hace, hace un buen rato. Incluso tenemos una cosa que si os fijáis, tenemos eh, podemos meter aquí un nitro para acelerar más. Y bueno, pues nada, esto sería una de las pistas. Ahora vamos a probar, pues por ejemplo, otra pista, otro coche. Vamos a escoger, por ejemplo, pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Uf, aquí, tormento de arena. Aquí tenemos una pista con saltos. ¿Qué os parece si probamos esta pista con saltos? Y cambiamos, por ejemplo, pues por un vehículo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué os parece si probamos el coche de Batman? A ver si lo encuentro. Bueno, podemos usar las flechas. Vamos a coger el coche de Batman, por ejemplo. Y a ver qué tal. Allá vamos. Metemos el nitro y a volar. Dios mío. Creo que nos hemos pasado tres pueblos. Toma, acá está. ¡Hala! ¡Que nos vamos fuera! No sé si tenemos la opción de volver. No he debido configurar la, la tecla para, para volver a pista. Tenemos un botón de rewind. Eso sí que lo tenemos. Por lo que estoy viendo, fijaos que podemos volver hacia atrás... Al estilo Codemasters con... Con Gris Auto Sport. Ahí está. Vale, no hay que acelerar tanto. Si nos pasamos con el aceleramiento... Nos la pegamos seguro. Me he confundido. Le he dado al botón. Para volver hacia atrás. Uf. <risas> es tremendo. Como veis, es totalmente desenfadado el juego. No tiene... No tiene ninguna... Eh, no es para nada realista, pero bueno, eso no quiere decir que no sea divertido, por supuesto. Es un juego que para pasar el tiempo eh, de una forma divertida, haciendo el, el cabra, pues al estilo GTA, pues puede llegar a, a ser muy divertido. Hola. Bueno, le vamos a dar así un poco para atrás. Ah, sí, ahora hemos caído un poquito mejor. Bueno, estamos haciendo el Bronche Checkpoint este. O sea que nos de hemos debido comer unos cuantos checkpoints ahí atrás. Casi. Bueno, vamos a probar otra pista. Porque es que esto tiene infinidad de... Infinidad de pistas y de coches. Vamos a ver qué más tenemos por aquí: eh, Asphalt Jumps, Nile City, Lakes. Vamos a coger esta pista que, bueno, pues tiene pinta de ser así como más real. Vamos a escoger también un coche de rally. A ver si tenemos alguno por aquí que podamos decir que sí, que sería, bueno, pues el típico coche de rally. Estos dos, por ejemplo, serían, ya hemos probado antes este tipo subaru Presa, vamos a probar este, que parece, pues, por lo que se ve, como una especie de for focus de, de los 2000s. Y le vamos a dar a empezar el juego, vamos a ver qué tal ahora. Bueno, hay una cosa que nos no enseñé, tenemos multitud de cámaras, tenemos cámaras incluso desde el exterior desde arriba, desde... como si lo vieras desde un avión este sería desde el frontal este sería, bueno, desde el morro pero veo que, que no está muy currado porque estamos viendo ahí como quizás demasiados reflejos y... uff, esto es imposible, yo no sé este coche debe tener algún tipo de bug vamos a poner la vista desde el morro. Ahí está. Bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da así. Como veis, ahora es como mucho más real. Ahí cortamos la curva un poquito quizás por dentro Uy, uy, uy, uy, vamos, vamos por aquí Lo que sí son las pistas tremendamente grandes a volver uh, uh. vamos a poner una vista trasera para que veáis un poquito mejor yo creo que esos, esos brillos que tienen en los cristales son los que están matando lo que sería la, la vista desde el morro una cosa que quizás se echa un poquito de menos en este juego es que haya efectos de, de partículas eh, por ejemplo pues que haya una, una nube de polvo detrás nuestra o cosas así. no sé si eh, se puede configurar eh, en las opciones pero no lo he visto por ningún sitio a lo mejor sí se puede hacer estoy hablando aquí pero en principio creo que no luego si queréis lo miramos un momento viendo por ejemplo es que funciona muy bien eh, el tema de, de dar acelerones en las curvas para conseguir más agarre el fantasma este siempre nos, nos gana Hola. Bueno, fijaos ahí, al lado de los, de los relojes, que tenemos daño. Vamos a aprovechar que tenemos aquí también el turbo. Y vamos a hacer aquí el. el Need for Speed Underground con, con el nitro. Así es que fijaos que. qué peligro tiene cuando lo utilizamos, ¿eh? que no salía Hola. menudo pedrusco que nos acabamos de topar. Bueno, vamos a probar, aprovechando el golpe, vamos a probar otra, otra pista. En esta ocasión, bueno, pues vamos a intentar buscar una pista de estas típicas de tubos que vimos hace un momento por ahí. Vamos a ver si la encontramos. Es que fijaos que... Aquí tenemos de todo, eh. Vamos a ver si los encontramos: Circle, Pipe Half, Pipe Big. ¿Qué os parece? Si sí, probamos esta, por ejemplo, y utilizamos pues una nave espacial de estas que tenemos por aquí. A ver qué tal. Bueno. Vamos allá. New Game. Y allá vamos. Que nos hemos salido A ver, ¿y cuál es la pista? ¿Dónde está? aquí Y quizás en este juego lo que más echamos eh, o lo que más podríamos echar de menos es eh, el tema de que en principio pues no veo la posibilidad de, de correr con más. con más jugadores. Solo estoy viendo que, que puedo correr yo contra un coche fantasma, con el, contra el tiempo de otra persona. La la la, quieto. Aquí estamos dentro del tubo. Uy. ¿Qué nos halamos? ¿Quién puso eso ahí en el medio? creo que vamos al revés. Bueno, pues este sería modo anecdótico, eh la posibilidad de correr con. Como os decía, pues con, con. una nave espacial. Vamos a probar con otro vehículo más. Esta vez yo que sé, pues con una moto. Venga. Y vamos a correr con una moto. Eh, por, por. A ver si este tiene tubos. Ah, vamos. atrás vamos a ir un poquito más relajados ya nos hemos ido otra vez bueno, como podéis ver es bastante bastante difícil yo no sé qué ha pasado aquí, pero creo que nos hemos caído de, de un tubo a otro que no tengo configurado un botón para para volver a pista el típico botón que siempre está necesario bueno, ya nos hemos equivocado con el checkpoint de nuevo y siempre me voy en el mismo sitio bueno como veis tiene bastante dificultad no es bastante no es nada fácil eh, conseguir controlar el, el coche quizás eh, está mejor el tema de utilizar pues eh, pistas más, más reales. Vamos a andar, por ejemplo, en esta de, de Outtoon. Y a ver qué tal. Vamos a probar vistas. A ver si tenemos alguna desde, desde el interior. Uf, horrible. Nada, el tema de los reflejos... No está nada bien llevado. Luce mucho cuando lo ves desde fuera, pero desde dentro deberían. Eh, deberían quitarlos. Hola. Vamos a ver. Así. Ah, a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Lo llevamos de esta manera. Sensación de velocidad sí que tiene, ¿eh? el turbo y ahora frenamos bien si no nos vamos de ganar al coche verde en algún momento. que lo veo bastante difícil. Ya nos pasó, ya nos pasó. ala, que me pierdo. ¿Dónde estoy? Una cosa que también estaría bien que tuviese el juego es las indicaciones, por ejemplo, que vemos en pantalla eh, que nos indican pues, eh, la dificultad de las curvas es que nos las cantase un copiloto. Eso estaría bastante bien. Eso, por ejemplo, lo tenemos en Trigger Rally. En Trigger Rally tenemos copiloto. Bueno, pues nada, ya veis ahí tenemos el coche fantástico de nuestra anterior vuelta, o oh, fantástico y dale con fantástico del fantasma de nuestra anterior vuelta. Y, y bueno, pues vamos a probar, por ejemplo, pues una última pista. Vamos a ver si tenemos alguna un poquito original. Vamos a probar esta de, de scary, por ejemplo. Y vamos a escoger, pues yo qué sé. ¿Qué coche podríamos escoger? Una furgoneta, por ejemplo, ¿qué os parece? Probamos con... con una ranchera. Fijaos que aquí incluso podemos cambiarle el color, si queremos. Podemos ponerla de como nos dé la gana. Y allá vamos. Anda, si tenemos lluvia y todo. Bueno, esta sí se puede conducir desde dentro de desde dentro del cockpit aunque bueno tiene ahí como una especie de nieblilla vamos a dejar así desde fuera ahora freno de mano ¡Hola! que salimos volando Volvemos hacia atrás A ver Vamos ahí a, a entrar un poquito más Tranquilitos Volvemos a salir volando Ahí, ahora frenamos bien Esa curva se las trae Bueno pues aquí lo vamos a dejar delante de esta estatua tan característica de las pelis de terror y eh, volvemos a, otra vez aquí al menú principal eh, donde bueno pues como veis teníamos eh, otro otro tipo de, de modos de juego el modo tenemos el tutorial donde nos enseñan eh, bueno pues las cosas más eh, importantes que debemos saber sobre el juego y el modo campeonato. Después tenemos el modo Challenge que también bueno pues eh, nos pone delante pues diferentes pruebas. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como veis se trata de un juego de rallies pero muy desenfadado, con mucha fantasía, con, mucha, con, con muchos coches y pistas tremendamente diferentes entre sí. Y bueno, pues eh, no busquéis un juego serio, eh, pero sí eh, si queréis pasar un buen rato y queréis probar pues eh, un, muchísimos escenarios diferentes eh, de lo más variado, pues quizás este sea vuestro juego. Y nada, eh, os recuerdo que es un proyecto libre que podéis descargarlo desde su página web, tenéis un enlace que os manda a SourceForge y allí os podéis descargar pues la última versión que no... Eh, que aunque venga comprimida eh, y tenga aspecto de ser código fuente es el binario o sea que simplemente tenéis que descargarlo descomprimirlo y ejecutar pues eh, un eje, eh, el ejecutable como es lógico eh, de Stunt Rally para, para comenzar a jugar no tenéis que compilar ni tenéis que buscar eh, en, en ningún repositorio extraño ni nada por el estilo vale simplemente os des, des, descargáis desde desde SourceForce y ya está y nada eh, pues como siempre recordamos que somos jugando en linux.com que espero que os haya gustado este vídeo y eh, por supuesto pues os recuerdo todos los enlaces que tenéis en la descripción de nuestras redes sociales de nuestros grupos de telegram discord matrix de nuestros foros de nuestros canales de twitch y de youtube y bueno, pues también un enlace que tenéis por ahí de PayPal por si queréis hacer cualquier tipo de donación para, para, nuestra, para lo que es el mantenimiento de nuestra página web, tanto de nuestros hostings como de nuestros dominios. Y nada, eh, si os gusta el vídeo, por favor dadle a like. Si queréis hacer cualquier tipo de comentario, nosotros encantadísimos de recibirlos y de contestarlos. Y si os gusta el contenido de nuestro eh, canal de YouTube pues ya sabéis, suscribíos y recibiréis cada cierto tiempo pues, eh, nuestros más modestos vídeos sobre juegos en Linux. Y nada, sin más nos despedimos, como siempre, ¡hasta la próxima señores! ¡Chao, chao, chao, chao!